Necesitamos desarrollar programas eh, de rehabilitación, conservación y fomento de los ecosistemas hídricos. Sabemos que la, la revegetación de, de miles de hectáreas degradadas y, y todo lo que son obras de recuperación de suelos y almacenamiento de agua pueden sin duda mejorar la, la condición de, todo lo, de todos los suelos, lo cual favorece por un lado la infiltración de agua, Permite además que los acuíferos puedan ser recar recargados. Hoy día vemos que eh, un gran problema que tenemos es que los acuíferos están quedando sin agua, necesitamos una recarga y por lo tanto, con eso también, eh, en consecuencia, evitamos que más agua vaya a dar al mar. ¿no es cierto? Y así podemos aprovecharla, haciendo que estas infiltren en los propios suelos, las aguas de lluvia, no es cierto recargando así los acuíferos. Pero sobre todo, necesitamos mejorar la, la gobernanza local del agua. ¿cierto? lo cual implica una gestión descentralizada del agua y con gobernanzas locales en cada cuenca.